Esto es en serio. Los días. Y esta belleza tropical es Naki Soto. Miren, habíamos preparado un guión para conversar con ustedes del pésimo estado de los servicios públicos en Venezuela. Ahora tenemos en Pico de Zamuro el gas, que hasta ahora había funcionado relativamente bien. Queríamos hablarles del problema de la electricidad, del problema del agua, del problema del transporte, y por supuesto del problema de la gasolina. Y sin embargo, nos... ¡Nos madrugaron! Porque lo que utilizamos para olvidarnos de todo eso, ah. anestesiarnos y entretenernos, que es la televisión, hoy recibió un golpe sumamente importante para la sociedad venezolana. Una estocada terrible. DirecTV dice, chao, ah, recojo mis maletas y me voy, qué pena, ¿no? Eh, y siendo responsable del 45% del de mercado, eso es demasiada gente la que se queda sin servicio de televisión. Las mediciones sobre DirecTV hablan de entre 1.900.000 y 2.300.000 usuarios. ¿De qué depende esa cifra? Bueno, de el momento en el que se haya medido, porque la última crisis que estamos viviendo no nos permite tener cifras actualizadas. Vamos a decir 2 millones de cuentas. ¿Y a cuántas personas beneficia eso? Entre 6, 8 o 10 millones de personas. Y además hay que decir que DirecTV con 26 años de historia en el mercado venezolano, logró una penetración increíble. Es decir, no solamente la cantidad de gente, sino quién es esa gente. Bueno, desde los barrios más intrincados hasta las urbanizaciones ¿eh? que tienen capacidad de pagar eso, más los paquetes HD, más los paquetes que sean todos hoy vieron cómo el servicio cesaba ese tema efectivamente de la logística para el acceso al servicio era importantísimo tener usted su antena y sus descodificadores y trabajar con eso igual en la península de Araya que en los Amanes, en Caracas efectivamente permitió que esto se ampliara de manera significativa que la gente prepagara su servicio también contribuyó muchísimo al sistema de expansión y esto ha sido un sablazo. Vamos a ir explicando qué ocurrió hoy y qué ha pasado anteriormente. Una de las primeras cosas es que Directivía ha estado bajo hostigamiento oficial en Venezuela al menos desde hace unos 20 años. En el año 2002 fueron sacados de la parrilla, de la grilla de DirecTV, dos canales, por emitir imágenes sobre el 11 de abril. Y de ahí para acá, lo que ha habido es la exigencia oficial del Estado venezolano de ir retirando de la grilla canales y canales que informaran libremente sobre Venezuela. No ha habido una obsesión tan severa para el chavismo gobernante como el control de la narrativa y para eso ha ido ajustando el sistema de medios a su estatura, a sus maneras. Aquí hay palabras que no puedes decir si eres invitado a un programa radial, aquí hay temas de los que no se puede hablar, hay una combinación a estas alturas del partido después de 21 años en el poder de censura y autocensura que es gravísimo y en el ánimo obviamente del sistema de medios igual terminaron privando. Conatel terminó siendo, bueno, un emperador sobre el asunto del manejo de los medios. ¿Y qué, qué tienen ustedes, Naki Luis Carlos, que arrancan hablando de la censura oficial cuando este bloqueo de hoy o esta decisión de hoy tiene más bien que ver con Estados Unidos? Porque es que resulta que DirecTV no es una empresa venezolana, es parte de AT&T en Estados Unidos y entre las legislaciones que hay allá, implica, por las sanciones de la OFAC, que estas empresas no pueden transar con personas que estén sancionadas. Y esas sanciones que incluyen Globovisión, un canal venezolano que fue comprado por capitales prochavistas y que están en manos por lo menos de Raúl Gorrín, que está siendo investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, y PDVSA TV, un canal de televisión que aunque se hace pasar por comunitario en los registros venezolanos, en realidad es de la estatal PDVSA que también está siendo investigada y sancionada en Estados Unidos. Vamos a frenar ahí un segundín, porque sí es interesante que en este asunto del control de la narrativa el chavismo diga las sanciones. Ahora sigue aplaudiendo las sanciones. ¡Muajajaja! Así te quería ver. Hay algunas figuras del chavismo, de hecho, bailando merengue porque hay ya una asociación entre sanciones y esta decisión de la empresa AT&T. Y sí. la verdad, esto responde a sanciones individuales. Curiosamente, esto no tiene que ver con las sanciones nacionales. Esto tiene que ver con Raúl Gorín y esto tiene que ver con PDVSA, con el pésimo manejo sobre PDVSA. Y sin embargo, el chavismo prefiere decir, mira, no, si no existiesen las sanciones de verdad, sí. tú no estarías pasando por sanciones eso. Sanciones igual a malestar. ¿Y qué ocurre acá? Que así como lo, a lo largo de estos años han ordenado el retiro de canales, entonces se borró TN de Argentina y NTN24 NTN. y Radio Caracol y CNN en español y sacaron a la Deutsche Welle así un es. par de días y se reclamó mucho para que volviera el canal público alemán y así ha habido un hostigamiento contra las cableoperadoras y contra DirecTV, así también han obligado a incluir en su grilla medios de propaganda gubernamental y ahí entra entonces la paradoja y es que la empresa DirecTV tiene que cumplir con las leyes de Estados Unidos que le impiden tener canales sancionados y para operar en Venezuela tienen que cumplir la exigencia del Estado venezolano, secuestrado en este momento, que le dice usted debe incorporar estos canales. Ante ese solapamiento que queda no pueden operar. Y es curioso también porque dentro de este control de la narrativa el chavismo dice bueno, o sea, te quedaste sin, sin cable, eh, ven aquí, ven a mí que tengo flor. No, sí, ¿cómo? Eh, nada, y la verdad es que no hay oferta, no, no tienes oferta, esto es, es gracioso porque al final, bueno, gracioso es, es. es Trágico. Perdón, sí, es una tragedia, me corrijo, es una tragedia, porque la oferta oficial es solo para psicóticos, no, no es una oferta para gente normal, para gente con criterio. Es una cosa, ni siquiera un buen fanático se cala tantas horas al día diciendo las mismas estupideces, con las mismas estructuras, sin ningún tipo de crítica, en ese país paralelo. Sí. Yo les juro, yo que lo cubro. Usted puede poner VTV un día completo y no se va a enterar de ningún problema que ocurra en este país. Es otra narración, otro país. En VTV no hay problemas con el agua, con la luz, con el gas, con la gasolina, con el transporte público, nada. Los problemas no existen. Existen los problemas de Francia, si protestan, los problemas de Chile, de si Colombia, protestan, de Colombia. La de, la cantidad de Brasil. Claro. Que están horrorizadísimos en este momento. Horrorizadísimos con el asunto de los contagios en Brasil y ¡ah! ave maría purísima y son nuestros vecinos. Y cuando Nadie habla de ese aparato no es solo BTV, es que toda la estructura gubernamental desperdicia una gran cantidad de dinero en propaganda o basura en TVs, en Fam TV, Tele -sur. La, en Telesur, en PDV, BTV. Ve, loco. ¿Qué ocurre? Que se genera un malestar Absurdo, enorme, grosero, porque bueno, la gente ya está sitiada, está viviendo una cantidad de cosas terribles que tiene que además quedarse confinada en su casa y estamos hablando de millones de personas que tenían a DirecTV como único medio de entretenimiento porque ni siquiera el Internet está llegando a todas las casas y si llegan no tiene buena conexión. De hecho, que ustedes estén viendo este video desde dentro de Venezuela los convierte en privilegiados. Primero, porque tienen tiempo, y segundo, porque tienen ancho de banda suficiente como para que se reproduzca Y además agradecemos a la gente que se suscribe y lo comparte, y que colabora sí. y que es parte de, de este juego. Pero la mayoría no tiene otra oferta cultural y de entretenimiento que no sea eso. Y de hecho, en términos de infraestructura, muchísimo. O sea, el asunto de las antenas y los descodificadores tiene tantísimos años en el país, que es mucha, mucha la gente que no tiene ni siquiera las antenitas estas, las de bigote, de bigote. No, no las tienen ya, o sea, de verdad se quedaron ni siquiera con la oferta local, no tienen acceso a alguna otra distracción, es absurdo. Porque además los canales no tienen tanta señal abierta como la gente cree, por ejemplo, eh, hay canales como Globovisión, que ya antes de ser de, de, de, de este grupo económico oscuro ya tenía problemas en términos de televisión abierta porque tiene antena en Caracas, Maracaibo y Valencia. Es decir, bueno, terminaba haciendo un canal local. De contenido, ni le contamos. Nada. Pero ah, es sea. que además en este momento incluso medios como Benevisión para poder llevar su señal a varias regiones del país por televisión abierta, lo que hacía era que capturaba su señal de DirecTV para repetirla. Uh -huh. Y eso, en este momento, se está viendo afectado. ¿Por qué hacían eso? Porque el satélite Benesat, el Simón Bolívar, ya tiene dos meses que no opera. Lo que significa también Naki, que Cantevé satelital que era una competencia estatal de DirecTV para competir en su terreno, no está operando, no le han dado ninguna razón a sus usuarios y esos aparatos están ahí botados. Entonces, no hay una oferta eh, que pueda cubrir a ese montón de huérfanos que quedan hoy con directivismo. Queremos además ser enfáticos con esto para que se entienda que no es una banalidad lo que han ido descubriendo en estos días con los testimonios personales que se han hecho. Absolutamente conmovedor la enorme cantidad de personas que tienen a sus padres acá, adultos, mayores. Eh, fue la gran mayoría de los testimonios que yo leí, que es una generación además acostumbrada al uso de la televisión y no tienen de verdad cómo sustituir esto. No, no saben si hay algún primo o algún hermano o alguna gente acá que les pueda dar un coroto de DVD, si tienen algún coroto de no sé, algo que les pueda ayudar a calmar la necesidad que puede tener cualquier adulto mayor de estar conectado y de tener algún tipo de distracción a un país que ya tiene suficientes hostilidades como para demandar esa ventana. ¿Hay competidores? Sí. El mercado venezolano tiene empresas que ofrecen servicios de televisión por cable o satelital. Ahora, no tiene capacidad de absorber 2 millones de usuarios. Vamos a estar claros en eso. Vamos a otro fenómeno de burbujas. Sí. ¿Cuánto cuestan? Va a depender porque ahora el mercado aumenta la demanda. ¿Qué existe? Intersatelital, Movistar satelital. Ahí tienen antenitas y demás. ¿Cuántos kits hay disponibles en Venezuela? Quizás miles, pero hacen falta millones. Siguiente etapa, cable. Hay empresas de televisión por cable. ¿Qué puede pasar? Bueno, que lo lleven un poco más allá, uh -huh. que instalen algunos equipos que hagan falta. Pero estamos también en un momento complicado en términos administrativos porque cómo crean contratos nuevos, cómo mandan al equipo técnico, Así con es. qué gasolina se mueven para hacer las instalaciones. Y tampoco, aquí se puede plantear alguna solución comunitaria como decirle a la gente, bueno, vaya a casa de su vecino a no ver puede. televisión, porque en teoría no en el confinamiento tiene que respetarse. Entonces, es un momento muy tenso, muy grave, en el que hay que olvidarse de soluciones mágicas. Porque esa cosa de que los venezolanos le damos la vuelta a todo. Tranquilo que yo le meto el carné de la patria y funciona. Le meto un decodificador de Colombia y funciona. Mosca, porque son soluciones que no son escalables. No lo son, y además jóvenes, estamos entrando en una etapa tal como lo previó la Academia de Ciencias Naturales. Uh, bueno, el régimen tuvo que ceder ante la evidencia y empiezan los registros mucho más altos de lo que teníamos hasta ahora. Necesitamos información, la gente necesita información y lamentablemente, insistimos, se cierra la ventana de muchísimos venezolanos. Tenemos todavía nuestros guiones de servicios básicos y lo vamos a grabar, no se preocupen. Pero queremos también saber qué piensan ustedes de esto. Pueden dejar comentarios y sobre todo pueden suscribirse, tanto en YouTube como en Patreon. Sí, ahí, aquí hay una campanita. Yo nunca sé del lado de dónde está la campanita, pero yo les juro que aquí hay una campanita porque es patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado. Ahí estamos a la orden. Cuídense mucho. Chao.